de acuerdo que se le elimine? Que se elimine eso. ¿Por qué? Porque eso es droga. Eso es droga. Eso es droga. Bueno, es mejor que la eliminen porque para usted meterse una juca que hace más daño, es mejor que se fumen un tabaco de marihuana. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hace daño a la gente, de la juventud. De acuerdo, eso le rompe los pulmones a la gente. Eso le da cáncer en los pulmones, que no lo sabe nadie. Claro que sí, no, eso está matando, eso está matando eso, ya todos los jóvenes que no tienen respeto de nada y, y entonces ellos se la fuman y tienen que fumársela también, el que no lo hace porque ese humo mata a todo el mundo. Obligatoriamente, un 100%, ¿Por es, es el daño actualmente que le viene causando eso a la juventud especialmente, son muchos los jóvenes que han muerto por causa del uso de la juca. País? Claro que sí, yo soy uno de los que estoy inquieto. Porque en, en el barrio, especialmente en el barrio donde nosotros vivamos, hay mucha juca y nosotros estamos eh, eh, tratando de ver si eso desaparece porque eso está enfermando demasiado. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, la juca es lo que está haciendo daño en la sociedad. Porque te quiten eso, que lo, que lo muestran preso. Eh, que quiten eso ya. Porque Malogra la, la juventud, lo está malogrando los pulmones. Y claro que sí. Porque eso es una corrupción. Claro que sí que sé, porque, sí, porque no está haciendo daño. Claro que ¿Por sí qué? ¿Que eso hace daño a la salud. Sí. ¿Por qué? Porque eso no está haciendo daño a la sociedad. Eso tienen que eliminarlo. Muy Señor, eso, eso es perjudicial para la salud. Nuestro país. No estoy conforme, ¿no? Porque a la juventud le está haciendo bastante daño. Así que yo pienso que debe moderarse un poco, no sé. Uh, ¿Casi nuestro país? Claro que sí, porque eso es algo que ha venido a dañar nuestra juventud. Eso le pudre los pulmones a la juventud. Yo entiendo que eso es una cosa muy importante, 100% estoy de acuerdo. Oye.